Ahora vamos a conversar con Maritza Torres, quien es presidenta de la Junta de Vecinos Javier Carrera del barrio Estación. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario la realización de una olla común en Cauquenes bajo su punto de vista? Según lo que nosotros entendemos, la comunidad de Cauquenes quedó sin trabajo los primeros días de marzo por el problema de la pandemia, entonces la, los vecinos y las vecinas que trabajaban como temporeras no pudieron recaudar todo el dinero que comúnmente, frecuentemente, ellas guardan como reserva para el invierno. Y sumado a eso está también el despido de algunos funcionarios, por ejemplo, gente que trabajaba como empaquetador de los supermercados y que esos recursos que obtenían por su trabajo diario les servían para comprar alimentación. Lo mismo pasa con la gente de la feria libre. Nosotros sabemos que el tema de la pandemia no es un chiste y que hay que proteger la salud y hay que estar en cuarentena. Pero ¿qué pasa con la gente que trabaja en el día a día y que depende de otras actividades para juntar los recursos económicos? Es por eso que se decide en conjunto con cinco organizaciones de diferente índole la parroquia San Alfonso, los feriantes, el sindicato de manipuladoras de alimentos, nuestra junta vecino, el grupo del MAC, el movimiento, hacer una olla común que vaya en directo beneficio de las familias que lo están pasando mal y que les cuesta cocinar en el día a día para los integrantes que componen esa familia y nosotros vemos que esto se va a ir acrecentando entonces no, no creemos que esto se vaya a parar de la noche a la mañana mientras el coronavirus esté en el aire y no lo podamos controlar vamos a tener que hacer el esfuerzo lo que no los que estamos bien de salud y todavía ya no nos contaminamos, de tratar de brindarle una mano amiga a los vecinos que en estos minutos lo están pasando mal, ya porque pueden tener el virus o porque necesitan que le ayuden en el almuerzo diario, porque así como usted y yo tomamos desayuno, también necesitamos almorzar todo lo, todos los días. Señora Maritza, ¿y qué, ¿qué le parecen las declaraciones de la autoridad comunal que señaló que no se necesitaban ollas comunes en Cauquenes? <risa> Bueno, eh, lamentablemente cuando uno no conoce la realidad de su propio pueblo de su propia gente tiende a maquillar una realidad y una pobreza que sí existe en Cauquienes, que se acrecentó esta pobreza con la pandemia, porque sabemos que en Cauquienes tenemos dos dígitos de cesantía, somos más de 40.000 los habitantes nuestra, pro, nuestra población o, o nuestra gente la gran mayoría pertenece a la tercera y cuarta edad, entonces no tenemos fuentes laborales estables y bueno, si él desconoce la realidad que hay detrás de las casas, lamentablemente pasa por un tema que él no se ha interiorizado de la realidad que nosotros vivimos y que nosotros palpamos. ¿Qué realidad eh, ha podido observar usted entre sus vecinos actualmente? Mira, pero espérate, antes que me pregunte eso yo te quería decir lo siguiente Adelante. Si los 219 millones de pesos que le mandaron en la primera remesa al gobierno, que si él lo hubiese invertido bien para comprar canastas familiares y le hubiese dado a las familias que pertenecen al 40% más pobre o más vulnerable de Cauquenes te lo creería, las 6.800 cajas se distribuyeron en todo Cauquenes sabiendo que a todos los grupos a los clubes de adultos mayores que existen en la comuna son 73. Le dio a todos los a todos los clubes la canasta familiar del gobierno. Más encima, a las 76 juntas de vecinos urbanas y rurales de Cauquienes, les dio canastas familiares. Sabemos, por ejemplo, acá en el barrio estación que hay algunas dirigentes que son de su confianza, amigas de él. Y con ella salió no a todas las casas, sino que algunas casas Casas, se le entregaron las cajas del gobierno o las municipales que él compró porque no compró los 219 millones en caja y él decía, esta es mía, o la dirigente le decía esta señora es de su lado político, démosle esta señora no le demos porque no es amiga suya entonces si ese es el criterio para eh, imperante en Cauquene en donde pesa más la clase política y no pesa tu situación económica o no pesa el que tú estás con hacinamiento y que no tienes fuentes laborales y que necesitas en estos minutos la ayuda de la autoridad, no sé de qué estamos hablando. Me interesa un poco ahondar en eso porque usted advierte entonces que hubo irregularidades en la entrega de los beneficios de alimentos en, en la comuna. Pero es que mira, nosotros mismos acá en el barrio, en el barrio Estación yo coordino o asesoro, mejor dicho, a tres clubes de adulto mayor a tres, y las presidentas siempre me están llamando y me dicen Marisa, nosotros no nos ha entregado nada, ya, fuera de eso yo soy la presidenta, actualmente de la Javiera Carrera, porque nosotros estamos en un proceso eleccionario, y tiene que asumir la nueva presidenta, pero hay una hay una prórroga por las directivas mientras dura el tema de la pandemia y nosotros mandamos una lista la Javiera Carrera mandó una lista de todos sus socios, porque eso nos pidieron en la municipalidad la señora Cata Salina Veloso, más encima una lista con vecinos que no eran socios de la Junta, pero sabíamos que estaban en una situación precaria. ¿Tú crees que le ha entregado a alguna de esas personas? No, porque yo tengo WhatsApp, yo estoy llamando a mis vecinos, ya ninguno le entregó. ¿Ninguna Entonces, de las personas de la lista? No, pues, el casco histórico no, no, ha, no ha sido tomado en cuenta por la autoridad. ¿Y cuántas Mira, personas porque... estaban incluidas en esa lista? Se supone que en el casco antiguo, lo, perdón, lo, lo, los socios activos de la Junta eran 99 y la, lo, y la otra lista era como de 40 personas, que eran los casos más extremos que teníamos. Ya, o sea, un, un número importante de personas que no le llegó ningún tipo de ayuda, según lo que usted no, nos cuenta. Y yo, te estoy, y yo te estoy hablando del casco histórico. Lo mismo que pasó para el terremoto, eh, aunque uno a lo mejor no tiene nada de colación, pero me acuerdo que la autoridad imperante en el tiempo del terremoto nos dijo que al casco viejo nunca lo iba a ayudar el gobierno porque nosotros teníamos casas grandes. Me imagino que la casa tú te la comerás o la casa te sirve de pura apariencia, porque a lo mejor las casas grandes que corresponden a el casco histórico fueron el asentamiento humano en donde se forma el barrio Estación entonces, lógicamente que los terrenos son más grandes, no así las casas de poblaciones, porque tú compras un terreno y lo tienes que dividir entre los socios entonces, cambia la realidad pero nosotros sabemos que en las poblaciones hay hacinamiento a lo mejor en el casco histórico no hay hacinamiento pero en los dos lugares el casco histórico, como en las poblaciones no tan solo del barrio, sino de que de Cauquenes, existe hambre, porque la gente se quedó sin trabajo, y también existe la dignidad, porque no todos los vecinos de Cauquenes son los que van mes a mes a buscar una canasta familiar a la municipalidad, y eso también no, hace, no es transparente, yo entiendo que tenemos gente que necesita todos los meses, lo entiendo perfectamente pero también entiendo que hay mucha gente que no está en esos listados y que no va a hacer la cola porque no tiene cómo salir a lo mejor porque tiene al cuidado un adulto algún adulto que es postrado o cuida niños y hay que estar temprano y lo otro que también tu situación económica no te gusta andarla ventilando porque sabes que el municipio eh, te pide como mil papeles y después si sí es que te ayuda entonces también está la dignidad de las personas bueno, y propósito, a propósito de dignidad, la otra pregunta estaba enfocada en, en eso, en cuál es la realidad que ha podido observar usted en este tiempo entre los vecinos de su comunidad. Mira, nosotros estamos súper pendientes, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, estamos llamando a los vecinos y hemos tratado de mantener la calma. Primero que nada, que, que estén calmados porque está, a ver, nuestra organización estaba acostumbrada a juntarse una vez al mes y a hacer hartas actividades. Y esto del encierro le ha pasado a la cuenta. Entonces están nerviosos, están ansiosos y lo otro que están entrando en el estado de depresión. Entonces hemos tratado de, a través de las redes y cómo nos comunicamos, con ellos, primero que mantengan la calma, segundo que tomen todas las medidas de sanitización de su casa, de su entorno, y que eh, se mantengan activos, que hagan gimnasia, que planten flores, que que tejan, que escriban, que lean, pero para que tengan la cabeza ocupada, y el tema del encierro no les pase la cuenta, y lo otro que lo estamos llamando a cada rato y todo para saber qué pasa con ellos, porque tenemos una red grande, cada una de las la socia está metida en una de las calles, de, la 24, de las 29 calles que corresponden a la Junta de la Javiera Carrera. Entonces ahí con ella nosotros estamos preguntando, oye, ¿cómo están los vecinos? ¿Oye, ¿Hay alguna situación extraña? ¿Hay alguien que necesite algo? Y si nosotros pesquisamos algo, por ejemplo, con el MAC, con Patricio Torres, el otro día logramos a seis familias que lo están pasando mal, eh, Patricio se consiguió a través de la feria, del sindicato de los feriantes, o una, eh, alimentos de estos de verduras, fruta, eh, legumbres, y eso se fue a entregar a esa familia. Entonces, igual nosotros tenemos situaciones de mucha gente con cáncer al estómago, y eso estamos preocupados, porque también sabemos que muchos de los que viven acá eh, trabajaban en, en el día a día, como te decía, y esos recursos ya no están, ya no, no cuentan. Incluso hay gente de la comoción colectiva, los taxis colectivos, se supone que tú eras chofer y le trabajaba a otra persona y te pedía una cuota, entonces ya no tienen para la cuota porque no anda tanta gente eh, que vaya al centro o que transite y tengas que tú trasladarla entonces tenían que bajar la cuota del auto, bajar la ganancia de ese chofer, entonces disminuye tus recursos económicos para tu familia, ¿me entiendes? Yo hablo súper rápido. Claro, <risa> No, clarísimo, clarísimo. Bueno, finalmente cuéntenos, ¿quiénes podrán acceder a esta olla común que se va a realizar en, en el barrio Estación? ¿Cómo las personas que, que lo requieran van a poder acceder a ella? La idea es que nosotros pesquisemos a través de las organizaciones y que los vecinos sean súper responsables y nos digan, por ejemplo, está la señora María, que son tres personas, no están trabajando, a lo mejor están con el coronavirus, que puede ser una alternativa claro. para colaborar, colaborar en esta situación con ellos, o también nos pueden decir, ¿sabes qué? Está don Juan que trabajaba en la feria libre y se quedó sin trabajo porque era cargador. ...y necesita el almuerzo y son cuatro personas, dos adultos y dos niños... ...entonces la idea es que nosotros pesquisemos la Junta de Vecinos a través de su WhatsApp... ...y también las otras organizaciones, eh, tenemos que recordar que está la parroquia San Alfonso... ...con el padre Ronald, que él también está viendo eh, cuáles son las necesidades de su sector... ...y de su feligreses y también está el grupo El Mac, que está viendo eh, cuáles son las personas de su entorno que necesitan y está la, el sindicato de manipuladoras, que también las chiquillas son de diferentes partes de Cauquenes, y están el sindicato de las ferias libres. Entonces, al final, yo creo que el, el campo que nosotros vamos a abarcar es bastante amplio, pero la idea es que podamos llegar a toda la familia es harto titánico el esfuerzo, sí, porque imagínate, cocinar a lo mejor 100 raciones, en donde hay que ir a dejarla a la casa para no tener eh, alguna posibilidad de cocinar, contea de Contagio claro. también va a ser una, una tarea ruda ¿vo? porque tiene que estar las 100 raciones todas calentitas, ir a dejarla en las casas y que la gente aproveche este beneficio o le sirva este beneficio mientras se pueda hacer. Pero también dependemos de la voluntad de muchos cauquenines y cauqueninas que acá no están por la onda política, sino que por tratar de hacer por ayudar. algo para el vecino que sufre. Y nosotros creemos que julio y agosto van a ser meses duros para cauquenes. Mientras no se pare este tema de la pandemia. Clara, claramente eh, sí. se ve un poco complicado. Bueno, entonces, eh, sin duda los esfuerzos están ahí eh, en, en marcha para lograr ayudar, como hizo usted, a, a los vecinos que, que lo necesiten. ¿Cómo las personas que, que creen necesitar eso se pueden contactar a través de las redes sociales que usted ha señalado que tienen como, como vecinos? Exactamente, exactamente, por ejemplo, eh, nosotros en Facebook hemos puesto eh, que se va a realizar una olla común, eh, lógicamente que va a ser la próxima semana, reuniendo toda, todos los materiales, o todos los alimentos para poder cocinar y también a través de Claudia Amigo, de la, de la radio Surco, de la radio San Alfonso también, con, eh, hemos tratado de que si hay alguien que lo necesita, que no tenga no tenga ni pena ni vergüenza, sino que se acerque a cualquiera de nosotros y nos diga por favor, considéreme. Solamente eso, sí eh, entendemos que cuesta en estos minutos decir y asumir, oye, lo estoy pasando mal, hoy estoy sin Pega, hoy estoy súper mal. La despensa la tengo casi vacía y necesito una mano amiga. Oye, no te, a nadie le tiene que dar vergüenza porque estamos todos como en la misma. Pero si yo tengo a lo mejor un, un kilo de arroz que puedo donarlo, bienvenido. Eh, las cosas están um, guardando o centro de acopio ahí en el, en el MAC, en Isaguirre 75, pero también en la parroquia San Alfonso están eh, guardando los materiales o, o los la alimentación, pero la gente que necesite nos puede decir a través de los medios de comunicación, a través de los teléfonos, de los whatsapp y decir solamente oye por favor considéranos sabemos que nadie te va a mentir, sabemos que esto es un esfuerzo de todos y para todas y todos. Absolutamente, entonces ahí también la invitación a las personas que pueden ayudar a acercarse a los puntos de acopio de alimentos, ¿verdad? Para que, para que ayuden en, en esta pandemia. Sí, sí, yo creo que van a tener que ser varias las organizaciones que van a tener que ponerse en onda. Mientras no vuelva el trabajo, no volvamos a los trabajos, no volvamos a, a producir, vamos a estar sin recursos. Entonces, sin recursos significa pobreza y pobreza extrema. Bueno, señora Maritza Torres, le agradecemos haber conversado con, con nosotros. Gracias a ti por la deferencia y ojalá que sean muchos los cauqueninos que se, to que se tomen cauquene y hagan esta linda labor, que es ayudar a un amigo cauquenino. Un cauquenino ayuda a otro cauquenino.